Tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada. Sé cuándo tengo que salir, sé lo que tengo de decidir. Claro que no, no voy a ir, mientras las cosas sigan así. Mientras que algo no lo permita, seguro que no, no voy a ir, no, no ensayaré otra vez. Llegar al sitio donde tú estás, mientras las cosas estén fatal, Mientras peligros estén acechando, mientras las cosas estén fatales, mientras peligros estén acechando, tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada, siendo tengo que salir. Sé cuando tengo que revenir. Sé que existen noches frías en las que te sientes solo. Pero al menos se puede vivir. No hace tanto frío. Esto no es el polvo. No se puede cambiar la realidad hay que meterse de lleno en la verdad, por muy pájaro libre que seas, no te juegues nunca la libertad, tengo la cabeza bien colocada, no me juego la vida por nada, sé cuándo tengo que salir, Sé lo que tengo que decidir, sé cuando tengo que salir, sé lo que tengo que decidir.